Vamos a hablar ahora de lo que nos afecta al bolsillo, porque ya hemos descubierto que entender la factura de la luz es para muchos una labor que además es bien compleja. Por eso, para ayudarles, desde Facua han creado un podcast con historias de ficción, como la de dos hermanos artistas que llegan a casa después de una larga gira y se encuentran con esto. Durante cinco años no hemos tenido conocimiento de lo que hemos pagado en agua,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 Está con nosotros Rubén Sánchez, secretario general de FACUA. Rubén, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenas. Y también los dos actores, Alberto López y Alfonso Sánchez, muy buenos días. Buenos días. Buenos días. Dos rostros muy conocidos que han puesto voz a este podcast. Menuda responsabilidad, ¿no? Pues sí, sí, la tuvo en su momento, pero bueno, eh, fue una propuesta que veíamos que tenía mucho sentido y nos tiramos al lío encantados. Y además los textos son muy divertidos, lo hemos disfrutado mucho y ha sido un gusto. Rubén, ¿cuál es el objetivo de Facua, decíamos, con eh, esta forma didáctica de hacer que entendamos la factura de la luz? Porque yo creo que nos llevamos muchos, eh, muchas sorpresas, ¿no? A veces incluso yo creo que la realidad supera la ficción. Sí, bueno, ya que mucha gente dice que es muy difícil entender la factura de la luz, que hay que hacer un máster para entenderla, o incluso le resulta complicado estar prevenido sobre fraudes que pueden cometer las eléctricas, que son muy, muy variados, desgraciadamente, pues lo que hemos hecho ha sido eso: un podcast, una historia de ficción, seis capítulos que se pueden escuchar en las principales plataformas, en las que eh, estos dos actores protagonizan una historia basada en hechos absolutamente reales de un bloque de vecinos que todos tienen o bien comportamientos extraños con el uso de la electricidad guiados de alguna manera por errores en la forma de interpretar las noticias de los últimos tiempos sobre eso de los bloques, los tramos horarios, etcétera, o han sufrido alguna mmm, factura extraña. En este caso, el de los dos protagonistas, pues varias decenas de miles de euros en facturas. No sé si después de este podcast, Alberto, Alfonso, ¿habéis entendido mejor la factura de la luz o si la teníais ya clara vosotros desde el principio? Se, seguimos un poquito en ello, porque como bien dice Rubén, y decíais al principio, ¿no? abriendo, abriendo el, el momento, es, es bastante complicado. Estamos en un curso, nos hemos apuntado a un curso, eh, nos hemos venido a Madrid a hacerlo, aprovechando que estamos aquí de gira también. Estáis invitados al teatro, por supuesto, a vernos. Y bueno, aquí vamos todas las mañanas en nuestro curso a interpretar la factura de la luz. Estamos, Pero la, vamos por buen camino. ¿eh? La verdad es que hacer el podcast, de repente, es de hecho que, que es un trabajo que, que te, te metes y de repente eh, es muy útil. Los hemos Encontrado un texto muy útil y además muy didáctico, y con una serie de personajes. De repente se ha creado ahí como una especie de 13 rue del Percebe, extraña, con un personaje paranoico que es el mío. Además, los dos haciendo de hermanos, porque hacemos de compadre, pero hacer de hermanos ha molado mucho. La Parecemos, ¿eh? Oye, otra cosa, yo creo que en este podcast la clave es el humor, ¿no? Porque como actores, desde luego, tener este didactismo con la factura de la luz, acompañada además por el humor, yo entiendo que hace que la explicación sea muchísimo más sencilla para que los que lo escuchamos. Claro, es como decían en la película Mary Poppins, ¿no? Que decía Mary Poppins que con un poco de azúcar la píldora entra mejor. Yo creo que... El, Aquí hace el, falta el, mucha azúcar. <risa> el, <risa> pero el humor es muy necesario, sí. más en estos tiempos, y más en estos tiempos en que los consumidores, al fin y al cabo, cada vez... Eh, pagamos más cosas y de repente tenemos que hacer un máster para entender qué es lo que estamos pagando, qué es lo que estamos haciendo y, y, y estamos tan en nuestro trabajo, en nuestro día a día, que es como añadirle más cosas. ¿no? Entonces, una cosa que de repente ayuda a la gente y que, y que ilumina un poquito, nunca mejor dicho, a los consumidores, está muy guay. No sé si después de este podcast habéis recomendado incluso a los familiares, a la gente del entorno, que revisen realmente su factura de la luz, porque tener una o tener otra, desde luego, puede ser una diferencia notable en euros. Totalmente, totalmente. Sí, nosotros. Y, y también nosotros nos identificamos mucho también con los personajes del podcast porque también salimos mucho de gira. Entonces ahora cuando salimos de gira estamos un poquito, un poquito más nerviosos que antes, ¿no? A ver si nos va a pasar lo que, lo que le ocurre a los protagonistas de, de la historia, ¿no? Entonces sí, ahora con más ahínco y con más, más milimétrico todo lo miramos mucho más, ¿no? Vea, uh -huh. sí, le quería preguntar a Rubén si a través escuchando este podcast podría entender cualquier persona. Normal. Eh, ¿Qué tipo de contrato le interesa dependiendo del tipo de situación que viva en su casa? Porque a mí me ha ocurrido a veces esto, que me preguntan, no sé por qué, por como abogada debo entender de estas cosas, pero familiares míos me preguntan, es que yo tal, y entonces ¿qué tipo de, ¿a qué tipo de tarifa me debo eh, acoger? ¿Se puede entender a través de este tipo bueno, más fácilmente? Pero precisamente algunos de los vecinos del bloque de, de, que aparece en la historia eh, son gente con muy bajo nivel adquisitivo y tienen derecho al bono social, pero no lo saben, no tienen ni la más remota idea o incluso intentan contactar con una eléctrica para pedirlo y los lían, eh, les demoran el tema. Yo creo que es importante no potenciar que la gente con bajos recursos o familias numerosas sepa que tienen derecho a bono social, más allá de todo el maremán de ofertas que lanzan las eléctricas, muchas veces engañándonos, que también es otra de las cuestiones que se plantean en la historia. Eh, Alberto plantea al símil con Mary Poppins, la forma de que te puede entrar algo que parece difícil con un poco de azúcar, yo también pondría el de Karate Kid, porque aquí, mientras estás escuchando una historia divertida, te estás riendo a lo largo de los capítulos, viendo lo que le pasa a cada familia con su factura eléctrica y qué timo había detrás, pues uno está, de alguna manera jugando a dar cera, a pulir cera, no se da cuenta de que con eso acaba aprendiendo a interpretar facturas, sí. a identificar fraudes, a saber cómo defenderse, etcétera. Rubén, Alberto, Alfonso, gracias por habernos acompañado. A Muchas gracias a vosotros y feliz verano.